Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube ¿Sabéis quién es? Max Bolipo Y como siempre os traigo un nuevo vídeo Y hoy es un vídeo especial Porque tengo a alguien súper especial En mi canal de YouTube Le vais a conocer en breve Hoy vamos a conocer algunos barrios de la ciudad de Malabo Vengan conmigo Chicos, estamos en una típica plaza antigua del de barrio Guayso y Pola y como veréis está un poco descuidada, la verdad que sí, está un poco descuidada la plaza, anteriormente yo asistía, no muy lejos de aquí, os voy a enseñar el centro, anteriormente después de clase nos veníamos aquí a sentarnos, a hacernos fotos bajo la especie de ceiba que se ha construido, pero bueno, vemos que el mantenimiento es muy pobre. Ya casi no se usa. O oh, podréis... Wow! Como podréis ver, hay unos sillones en donde la gente se puede sentar en las tardes. Y tenemos aquí una especie de... Yo qué sé, si estatua de, de, de escultura de bidones. Y bueno, tenemos una especie de cantina por ahí. Tenemos un bar por allá. Y el Centro Cultural Francés que está justo allá. Pues es eso. Vamos a seguir explorando este barrio, que bueno, sigan mirando. Vale, uh, perdón, soy un poco intruso en este episodio. Mi nombre es Santi, que por cierto, también hago vídeos como Max. Me gusta Max, eh, me gusta ese nombre, me encanta. Vale, nos encontramos ahora mismo en la plaza de Ewa y soy Pola, que es una de las plazas más concurridas. Yo personalmente he pasado, yo podría decir que medio año medio año no, casi medio año, si sí, es que se junta todo el tiempo, coges todo el tiempo así, los trocitos y luego los juntas, podría decir que pasó medio año en esta plaza porque mi colegio está ahí, mi ex colegio, no sé, si sí, podríamos ir a verlo, podríamos ir a verlo. Sí, es cierto, Max y yo, esto es una curiosidad, ¿eh? no sé, para los que estén viniendo de mi canal o los que habrán visto algún video mío, eso es una curiosidad. Max y yo estuvimos en el mismo colegio. Es súper curioso que ella terminó antes y yo como que vine después. Y solo que eso yo creo que es algo que tenemos en común. ¿eh? Sí. Sí, ajá. A ver. Recuerdo que esta plaza, normalmente aquí suele haber una señora que suele vender unos bocadillos. Bocadillos de arico, sí. ya yes. Solo que, eso sí, allí es donde ya los vendan ahora, en esa casita, esa porque veo bocadillos dentro. Sí, tal vez, tal vez. Ajá. Sí. Y a veces, incluso cuando se está organizando algún tipo de evento, como hace años, se organizaba una, una especie de evento, así que es como ecológico, que se llama Eco Carnaval. No sé si has participado antes. Sí, sí en Eco Carnaval, sí. Aquí se Era bestial, la verdad. Ya había. So... Ya he participado en dos, y la verdad es que eran muy, muy buenos, sí. Sí, yo creo que el último año que se hizo, creo que era 2018, no sé muy bien, ya no me acuerdo tanto, pero sí. Aquí suele haber, suele haber pinturas en estas paredes, nuevamente. Estas paredes suelen, suelen tener arte africano y cosas así, con graffiti y cosas así. Solo que ahora como que podéis ver el estado del parque, que casi ya no, ya no hay tanta gente que lo visita, ¿no? Eso es lo que hace para que las esculturas y cosas que se ponían antes, aquí como... Podréis ver esta que está ahí, que es muy antigua, eh? Sí, la, la escultura esta es muy, muy antigua, sí. Es del tiempo de... o sea, el tiempo en el que se celebraba el ECO Carnaval. Y bueno, así es como está el parque. Sinceramente, me, me gustaría para que se pueda volver a renovar. O sea, estaría realmente bien, porque, qué sé, aquí la, mucha gente tiene muchos recuerdos aquí, ¿no? Hay mucha gente que vive en este barrio que tiene muchísimos recuerdos aquí. Estaría muy bien que se arreglara el lugar. Hombres, supongamos que la persona que <ríe> tiene que arreglarlo nos está viendo. Vale, exclusividad, ok? Esta noticia es exclusiva. No la vais a ver en mi canal, la vais a ver aquí en el canal de Max, ok? Esta, esto es Waiso, vale. Es donde hicimos nuestra secundaria, ¿no? Lo que llamaría. ¿Cómo lo llama? Secundaria. ¿Dónde no, no llamaba eso? Sí, en España es eso. En inglés es high school. En el, el high school. Aquí es, donde lo, aquí es donde hicimos esto. Podéis ver el nombre del colegio, ¿no? Sal. Ewaizo y pola. Sí, es lo que significa ya. Yeah. <risa> Pero ¿qué es? Es bubi, ¿no? Es bubi, sí. Ewaizo y pola. Así se dice. Ewaizo mm. y pola. No te voy a mentir. No me gustaba cuando la gente decía asisto en Waiso. Me gusta cuando decían asisto en ewaizo. Sí, no me gusta con alguien. dice, ¿dónde asistes en Waiso. Ah. ¿Dónde asistes en wise es Guaiso e y Pola, ¿vale? Aquí es donde hicimos nuestra secundaria y tal. Ahora mismo se encuentra cerrado. Hubiera estado bien encontrar a Belén. Belén aún está aquí, ¿eh? Sí, aún Belén está aquí. Oh. Hubiera estado bien encontrar alguna profesora y que estuviera abierto, ¿no? pero no oh, sé. Tal vez, eh, tal vez. Si es queréis que vengamos aquí a hacer una visita, podéis decirlo, comentarlo a Marx ahí debajo, ¿vale? Coméntenlo, ¿vale? Por favor. Pues bueno, chicos, seguimos en el barrio Ewa, y Pola, y vamos a ver a mi tía que ha vivido aquí durante más de 30 años. Ella nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido este barrio, la evolución del barrio, cómo se construyó el centro, cuándo se construyó, nos va a hablar sobre el centro cultural francés y todo lo que ella nos pueda decir ¿no? Así que será muy interesante, no se olviden de seguir mirando, no nos olvidar, Sigan. Y aquí se llamaba Calle África de eh, no se llamaba Guaysepola, y la moja en entró aquí en el 1982 era una moja nobonesa en ese instante aquí era feria una feria y teníamos una pista en medio de la feria feria de alcohol? no, es como si fuera que vamos a decir que teníamos chilinguitos y fíjate después del chilinguito todo lo que se llama el asamsi que había como si fuera senderos, bosques y ahí plantaban platanales Igual eso y Pola era un colegio, pero muy chico. Y de ahí lo ampliaron donde jugamos, baloncesto y pasar el tiempo. Bajando por parte de agricultura, teníamos el agricultor, el, agricultor, el agricultor, La caracera, de... No, el resto de gallinas, ah, eso de granja. una granja de, granja de gallinas. Sí. Y de ahí compramos gallinas. Había un eso, como se llama?, donde tú vas a cultivación, ¿no? Entre, entre Vallejena, todo lo que tú querías comprar había por la parte detrás, por el sendero detrás. Vamos a lavar una de las especialidades que, si te vienes a Malabo, sí o sí tienes que probar: bocadillo de carne. ¿Vale? Otra, curios... Otra curiosidad es que aquí no decimos bocadillo, sea, ¿eh? Por cierto, los malabeños, un buen malabeño dice pan de. pan de carne. Mm, pan, de carne pan, de <risa> pan de mortadela. pan de mortadela, pan de mm. ¿Qué tal el pan? No más que el de Calema. Pero, ¿por qué la gente siempre dice eso? Yo no sé, yo no noto sí. ninguna diferencia. Yo sí, yo sí que lo noto. ¿En serio? Hay una diferencia abismal. En de... algunos sí, pero hay otros que yo creo que casi son iguales. Le tengo que un secreto. Si me dijeran ahora mismo que los bocadillos de que Kalema son carne humana, no me arrepentiría de haberlos <risa> <risa> En serio, no sé. me gusta Entonces, más el libanés, es... cuando está el estilo libanés. Kalema pan normal. ¿En serio? Tiene una salsa, ya me he cuenta que es la salsa. No, no, no, no no es solo la salsa, es ¿eh? la carne de que además es suave. Esta de aquí es un poquito, se siente que es sí, carne de. Está suave y todo. Sí, hombre, no, no, en plan. La carne de que además se deshace bien en la boca, la muerdes y luego se va deshaciendo un tranquilamente dentro de tu boca. ¿lo entiendes, no? No, Esta carne de aquí pone resistencia en los dientes. Bueno, chicos, ahora estamos en el Paseo Marítimo de Malabo. Hemos salido de Guayzo hasta el paseo marítimo caminando. Y es un récord que hemos batido, la verdad. Creo que son 8.000 eh, pasos, ¿no? 8.900 pasos. 8.900 pasos desde Guayzo hasta el paseo marítimo, imagínate. Pues eso chicos, estamos ya en el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis qué hacer. Suscríbanse al canal de YouTube para poder estar recibiendo nuevos vídeos. Denle a la campana. Y voy a poner el enlace del canal de Santi aquí arriba. Chequen su canal porque hace vídeos maravillosos. Pues eso chicos. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.